Arracha León, buenas tardes. Bueno, presentamos en Herandio, el Carrequín Podemos Herandio, una candidatura alternativa que persigue un cambio de políticas, un cambio de modelo, un cambio de maneras de hacer dentro del ayuntamiento. Esperamos que si los resultados nos acompañan, nos acompañan, esto sea posible, pero eh, creemos que lo más seguro es que sea necesario el apoyo de una fuerza que hasta ahora está sustentando en esta última legislatura con su apoyo al, al Partido Nacionalista. Yo me quiero dirigir al Partido Socialista de y Le quiero decir que no mire a la derecha, que mire a la izquierda, que se puede conseguir hacer un cambio de políticas en el ayuntamiento, hacer que el Partido Nacionalista Vasco Deje de tener su chiringuito en el Ayuntamiento de Randio. A fuerza de la propaganda, de todos los medios de comunicación, de los que se sirven, eh, pregonan el todo va bien, el somos muy buenos gestores, y esto hace que se cree una especie de ilusión en el que se consigue que la gente te olvide, o sea, eh, te vote y olvide hasta, incluso hasta su propia realidad. Contaba el compañero Julián Guita, en un homenaje que se le hacía a José Saramago, que a mediados de siglo, en frente del Teatro Real en Madrid, por la noche, en invierno, había una castañera, una viejita, con ropas muy humildes, que se veía pues que mucho dinero no tenía, y veía pasar continuamente pues, a señoras con sus grandes abrigos de pieles, a los hombres trajeados de alto copete, así una noche y otra. Y que llegó un momento en que exclamaba la señora, decía, qué bien se vive en Madrid, qué bien vivimos en Madrid. Y se incluía ella misma dentro, digamos, de ese grupo de gente que vivía de esa manera, con esa riqueza. Y ese es un poco el espejismo que consigue toda esa propaganda que muy bien utilizan la, los partidos que están en el poder. Pero desde el Carrequín Podemos somos conscientes de que hay otro tipo de realidades, que son distintas a esas de las que se hace propaganda, del todo va bien y todo lo hacemos muy bien. Somos conscientes de lo que ha pasado en Tartanga, que para, para tapar una mala gestión pues nos vamos a quedar posiblemente con la, sin la única zona, zona verde del, del municipio. Somos conscientes de la chapuza, a pesar de que llevan toda la vida gobernando en este pueblo y ahora les viene sobrevenido, según dicen ellos, el problema del aparcamiento, que no lo han sabido ver después de 40 años. Somos conscientes de lo que está pasando con el tema de Esprilur. Somos conscientes de la multitud de jóvenes, la, la generación mejor preparada que se sigue teniendo que ir a vivir fuera de, de Randio, fuera de Euskadi, porque aquí no se les da un, una, eh, una vivienda, no se les dan unas condiciones laborales y económicas que posibiliten que, se sigan, que puedan seguirse quedando aquí. Somos conscientes de un barrio en el que da pena ver las lonjas o vacías o con las fachadas tapiadas, o, con los o las que están abiertas con los comerciantes, pasándolas canutas, incluso simplemente subsisten el tiempo que dura su, su, primer, plazo, su primer plazo de alquiler. De todo ese tipo de cosas somos conscientes y por eso nosotros no, no tenemos eh, la vista, eh, no hemos perdido de vista todo este tipo de cosas y hemos creado una coalición, una candidatura que vamos a presentar, que hacia si a partir del día 26 de mayo nos dais la posibilidad, vamos a intentar cambiar las cosas e intentar presentes y que se tenga presente el ayuntamiento todo este tipo de realidades. Es que es ricasco.